Bien, vamos a ver cómo devolver una corrección de una evaluación que nos han hecho eh, en una revista, sí, en el OJS. Eh, yo en un video ya les mostré cómo enviar un artículo. Lo que teníamos que hacer es esperar. Nos va a llegar un mail igual seguramente de que nos avisen que, a a, que se ha aceptado y va a ir a una etapa de evaluación por pares. Eh, bien. Cuando se termina la evaluación por parte que, que recuerden ustedes lo pueden ver No en vivo, es una forma de decir en vivo eh, cómo van a ir Cambiando los procesos ¿no? Eh, pero en un momento nos van a mandar un correo electrónico En el cual nos dicen que Tenemos que hacer la corrección sí, Acá hay un ejemplo del correo electrónico Que por defecto tienen los OJS Excepto que lo cambien ¿Sí? Al, al, a, eh, los editores cambien y editen eso, Si no van a aparecer algo por el estilo. ¿sí? Este, que está acá, que ven acá, donde tengo el mouse, el nombre del autor, hemos tomado una decisión sobre su envío. En prueba, prueba es el nombre de la revista, una revista de prueba que tenemos. ¿sí? Nuestra decisión es que volver a enviar una revisión. ¿Qué quieres es eso? Van a enviarlo a otro... A otra ronda de pares. ¿sí? Eh... Bien, lo que tenemos que hacer es entrar en la revista ahora. Si ¿Sí? acá no hay ningún link en, re... en otros mails predeterminados del sistema que nos mandan a nosotros como autores, hay link más corre, o sea, más claro a las cosas. Eh, acá nos van a adjuntar seguramente la... el formulario de revisión que llenó el, el evaluador, ¿sí? el referato. A ver, ustedes acá ven algo corto porque es una revista de prueba Y yo no hice un formulario gigante como para que vean Pero el mail va a ser más largo Si ¿sí? acá adjunto quizá nos coloquen eh, en, Bueno, esto es un hotmail, ¿no? Pero si usted tiene un Gmail o algo así Adjunto quizá tengan eh, también un archivo ¿no? Pero igual tienen que entrar en el sistema sí. Entren en las revistas, en, en, en la revista indicada lo este es el caso del nuestro, el portal de la Universidad Nacional de Córdoba ¿no? Entren en la revista en la que están trabajando Loguense O si no, acá si se van para el fondo Seguramente la firma de la, de, de la revista tiene acá un link Si yo entro en el link Me tira directamente a la revista ¿sí? Yo voy a entrar Bien, ahí entré al sistema, al panel de control del sistema, ¿sí? Una vez que estamos acá, entramos en el artículo en, en, en cuestión, que sería este, y vamos a ver algo muy parecido a esto, ¿sí? Flujo de trabajo, revisión, ronda 1, bien. Eh, bueno, obviamente si hay más de un revisor, va a decir revisor A, y después abajo revisor B, y después abajo revisor C. Van a estar todos los formularios, ¿sí? O nos los pueden mandar por separado, es indiferente. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? El estado de ronda. Nos está, nos estamos, están esperando que manden la corrección. Este, yo, cor, yo supongo que este correo electrónico que le van a mandar va a estar más claro. Como por favor, haga la devolución de la corrección. Esto es muy por defecto, ¿no? Eh, aparece así por defecto. Pero los editores lo suelen cambiar y suelen ponerlo más claro. ¿Bien? Pero es el formato es el mismo. Usualmente tiene adjunto el, el, el, el formalidad de revisión. O no, capaz que no. Sí. En el caso de que no lo tenga Estos también son los formularios ¿sí? De revisión Lo vamos a poder ver Yo lo dupliqué, me equivoqué como editor Pero ustedes acá Donde dice decisión del editor Que no está claro que ahí está el formulario Pero ahí también van a ver Los formularios que ponen llenando Los evaluadores externos sobre nuestro artículo ¿sí? eh, Si hay algún archivo adjunto de, de algún revisor Lo podemos descargar acá Capaz que solo es el formulario acá, que lo van a poder ver acá, y también el correo electrónico. Y bueno, nada, descargan el, el artículo o, el, o van viendo el formulario. Algunas revistas también te, te mandan acá junto el formulario en Word, otras no. De cualquier forma podemos ver de esas dos formas el, el, el, la evaluación. Una vez que tenemos la evaluación... Bueno, nos ponemos a corregir el artículo y supongamos que pasó un tiempo y lo tenemos corregido el artículo. Volvemos al mismo lugar acá para subir nuestra versión. La versión nuestra, la del autor corregida. ¿sí? Ya hemos hecho las correcciones que nos mandó el evaluador. Las hemos visto acá en el formulario de revisión. Acá en el mail también está el mismo formulario. De todos los revisores, uno o varios de esta ronda. ¿no? Eh, capaz que le mandan varios mails. Sobre la revisión. Para que no se haga muy tediosa la revisión. Sino hacer revisiones separadas. Puede pasar. sí eh, Capaz que le mandan también. En, acá como le dije. Como acá está adjunto. El, el, la versión de la revisión. También está acá. sí eh, También capaz que nos mandan adjunto el formulario. Puede ser. sí Pero una vez que tenemos ya nuestra versión corregida. La tenemos que subir acá. sí Donde dice revisiones. Eh, por defecto, la traducción del OJS, esta, esta versión del JS viene como revisiones, ¿sí? Debería decir correcciones del autor o algo así, pero no. Las traducciones del JS en español no son buenas, así que suban acá al archivo, ¿sí? Su versión corregida de la evaluación, subanla acá. Entonces, como autores, ponen el componente correspondiente, ¿sí? Como les expliqué en. En, en, en cómo subir un artículo en el OJS le habías explicado que hay componentes que pueden ir editando los edit, la, las revistas. Eh, si se trata del paper principal, el artículo principal, simplemente elijan texto del artículo. Se llama así, eh, texto del artículo, manuscrito o algo así. Se llama siempre de la misma forma. Si las revistas le ponen por lo general el mismo nombre. Por defecto aparece como texto del artículo. ¿sí? Suben el fichero en su computadora, la versión corregida que ustedes... Pueden continuar, continuar, completar, listo, ya está, no tienen que hacer nada más. ¿sí? Le pueden avisar al editor por acá, al editor le va a hacer una especie de notificación, ¿sí? pero igual le pueden avisar por acá, añadir una discusión, ustedes como autores pueden añadir una discusión, ¿sí? ¿A añadir una discusión, una discusión de esta ronda de revisión, agregan al editor, acuérdense, materia es título, pónganse, pónganle título, no sé, eh, completado, pónganle. Y pongan acá, he completado la, la, la revisión y ya la he subido. Muchas gracias. No pongan nada junto, no hacen falta. No, no me parecería que hiciera falta nada. Y nada, así es simple es subir una corrección eh, eh, por el OJS a ustedes como autores. Recuerden que les va a llegar, voy a repasar, les llega un mail que tiene una estructura parecida a esta, que lo pueden cambiar los editores. No va a aparecer así. De hecho, lo más probable es que lo cambien. Eh, en el cual puede haber una nueva ronda de revisiones o no. Si sí, eso puede variar. Bien. Eh, les van a estar avisando. En, en este, en este, justo en este mail les, les avisan si hay rondas o no. Si, sí, igual en la política de la revista, en el acerca de, debiera decir que por política son dos rondas de revisión o una, etc. ¿sí? Usualmente en el dentro del cuerpo del correo electrónico también tenemos las evaluaciones, el formulario de evaluación que han hecho, han completado el referato. Puede aparecer como revisor A, porque es uno. Y después aparece abajo revisor B, después revisor C. ¿sí? Eh, y bueno, nada. A veces le adjuntan o no el, el, la versión evaluada por los revisores. Eh, a veces sí, a veces no. Acá en este caso está. A veces está el formulario en Word. A veces sí, a veces no. Sí, depende de la revista. Y yo le dije que... Los correos electrónicos de las revistas en OJS suelen firmar en el fondo con una línea así y un link de la revista. En dicho caso, ahí la tienen más fácil. ¿sí? Entran en el link acá y lo manda directo para la revista. ¿sí? Y ahí se loguean. ¿sí? Se loguean, ponen el usuario, la contraseña y entran en el en el artículo en cuestión. Y ahí también en notificaciones donde acá aparece como notificaciones va a aparecer el formulario de revisión ¿sí? y también va a aparecer el archivo si es que hay un archivo corregido por el evaluador y donde dice revisiones ahí suben su versión corregida recuérdenlo ¿sí? en revisiones y pueden añadir una discusión avisándole al, al evaluador que han completado la revisión ¿sí? la corrección eh, bueno Así es, así es simple mandar una corrección. Cualquier duda, escriben abajo y yo contesto.